aprender cómo se hace una bota la bota de vino se hace con piel de cabra aquí tenemos la piel se coge la piel y la cortamos aquí con estos moldes. Así ahora la tendríamos que mojar para coserla, entonces se juntaría así, y la coseríamos aquí en las máquinas. Aquí en la máquina le coseríamos una trenza que es lo que le da el cierre hermético a la bota, y la daríamos la vuelta. la vuelta y quedaría así, habría que colgarla para secar. Una vez seca eh, la tendríamos que impermeabilizar con látex o con pez. La ventaja que tiene es que podemos beber todo tipo de bebidas como agua, refrescos, vino, lo que queramos. A veces solo para vino o bebidas sin gas. Y aquí ya tenemos las botas terminadas. Bueno, hay varios diseños, en vaquero, de cebra, de pelo de cabra, y teñidas de diferentes colores. Y tenemos esta para los más pequeños de la casa, que es de látex por dentro para poder meter refrescos, Coca-Cola, agua, lo que queráis. Y tamaño junior. No olvidéis que estamos aquí en Covarrubias Burgos, botería Moneo.